Sin nada que perder, como de costumbre a seis femas, penurias y podredumbre en tierra de nadie Porquería y cochambres cuando ves a tu vieja llorar y te hierve la sangre El barrio arde a lo grande desde el joyo Marrones y multas, sables y cogollos De San Vicente a Cornella arrasando con mi quinta Con el espíritu del que creció de manera digna Esto va para el envidioso que critica No hacemos mierda pa' que baile tu perica El puto Llobregat, zona sísmica La cripta, el patio de luces, es pura química Underground soldiers, la cuestión es pisar fuerte, ya sea con Nike o con covers estructurando, forzando la máquina, dejando al personal pasmado con solo una página. Hay que currárselo para obtener cumplido, sin dormirse en los laureles, mantenerse activo. Y esas putas me la flojas, floja, estoy a mi bola con los compadres que se marcan el rollo que a mí me mola, matando las horas, apurando sin demora. No me escuches si no quieres, pero no me jodas que ya tengo bastante con la sociedad en sí observo y te lo cuento fin rayadas varias jaris entre niños locos puestos de monster dales una mulla fila y te lían la de hostel amanece y se acontece otro desastre siempre hay algo más allá de lo que pensaste estás por pasta, eres un implante Apártate o te llevamos por delante En plan trailer. gradidos de cuervos en instrumentales Gózatelo con el swing de estos chavales Sin modales, sin porvenir, pero dando guerra Disciplina y vocación por encima de la media Ellos quieren ser lo más, quieren ser la crema Cualquiera tiene un compi que ha pisado la trena Así que dejaros de batallitas y tirar para la casa eh. Que la cena está lista y tanta pose ya cansa Exhibiéndose con sus vídeos en Youtube Con su excesiva chulería y todos con el mismo look. Matando las horas, viviendo a destiempo Has infemas, corrompiendo al léxico en el joyo El rollo a hacer la auténtica orilla de Llobrega, tu rap no vale un céntimo Matando las horas, viviendo a destiempo Jase femas, corrompiendo al léxico En pagatas igual rollo están a hacerlo auténtico Orillas de llobrega, tu rap no vale céntimo Sin nada que perder, como de costumbre eh demonios salen sin ser viernes y la costumbre de hacer ramos industriales tal que pesa cual metal cuando la mierda cubre agarrando el tiempo para luchar contra el clono nocturnidad, alevosía, noche fría, luz de foco, la refleja en un color naranja roto y me despejo, viendo el horizonte veo pasar con y el invierno se aleja y empieza a hablar a choto y huela a chito en el despacho del jefe que pago poco Parábola mental mentales sinceridad y empatía Luces de ambulancia que cruzan por esa vía y que fría. Mantente en tu sitio, lo importante es el mensaje No el menaje del producto La verdad es que cuatro glúteos en tu vídeo No importa nada si te aportan Dos visitas con dos manos ocupadas A veces siento que se clavan en pared como teclas Viaje sin miedo a metas, sin lujo, sin mi libreta Y alcancé la realidad de mi libertad completa Me sentí en el aire flotando como un cometa Que no cometas el mismo error dos veces que pensara que eso era para los peces, que en el solo todo lo que reluce y cosas que no se comen si saber lo que se cuece